Bienvenidos a todos, bienvenidos a otro encuentro hermoso y vamos a sumergirnos bien profundo, un viaje profundo. Este es un regalo. Ha sido un tiempo, pasó un tiempo desde que he mostrado esta película, pero años atrás yo fui citado diciendo, si fuese el final de tu vida y estás en una isla desierta, y se te da la lección de una última película para mirar, yo dije, esta sería la película, esta es la película que quieres, para llevarte directo al cielo. Y es así de profunda. Así que no es una película, esto es una experiencia. Nos vamos a adentrar a una experiencia hoy. Y sí, es una experiencia tan profunda que no lo puedo llamar una película. Esa palabra no, no muestra qué tan maravillosa herramienta es esta para abrir el corazón. Y lo que la trajo es que cuando yo estaba mirando la encuesta en español y en inglés, eh, el tema ganador, el tema que ganó el número uno en ambas encuestas fue pasar de la culpa hacia la inocencia. Y eso realmente me, me, me hizo prestar mucha atención. O si sea, hay una película que realmente puede profundizar mucho en el sentido de exponer y eh, permitir que liberamos, libremos esta culpa que está bien arraigada. Entonces, muchas veces cuando yo hablo acerca de la amnesia, de la creencia en la separación y luego la amnesia, olvidarse de Dios, eso es olvidarse de la luz, olvidarse del amor, olvidarse a Dios y a Cristo y tomar una identidad falsa, una memoria falsa que involucra eh, lo, algo, la envoltura del tiempo y el espacio y proteger esa mente inconsciente de ser expuesta y liberada. Entonces la proyección del tiempo y el espacio es el intento de proyectar la culpa y pon, poner la culpa de la mente hacia el mundo. Pero, como sabemos del curso, las ideas no abandonan su fuente. Entonces la proyección del tiempo al espacio no hizo nada para aliviar la culpa. Es como si, si tuvieras un diente que te duele y tratas de poner la anestesia, Puedes cubrirlo y adormecerlo, pero no libera la culpa. Cuando la anestesia se va, todavía sigue habiendo dolor. Y cuando el ulala uh del tiempo, del espacio y del cosmos puede parecer distraer a la mente por un tiempo y hacer que la mente parezca estar ocupada y atrapada, en mucho que ver de nada, es, pero la culpa se mantiene debajo. Y la mayor parte de la culpa es inconsciente. Entonces es por eso que para la mayoría de los seres humanos dicen, bueno, esta es la vida diaria, y eh, luego hay intrusiones de disgustos que parecen venir a, hacia el ser humano a través del nacimiento y la muerte. Pero básicamente la proyección lo que hace es que tiende a distraer fuera del dolor y, y, y la culpa y también parece diluirla. Entonces el... La vida artificial, que es el tiempo y el espacio, eh, la vida artificial, la cual es el sueño, eh, no es una realidad, pero parece ser algo que se ofrece como una forma para estabilizar a la mente un poco al minimizar el miedo y el terror y el caos. Entonces lo que parece ser la vida diaria, las personas dirían, bueno, tienen sus altos y bajos, hay momentos buenos y malos días buenos, malos, días buenos, malos días, emociones altas, elevadas y bajas. Pero todo eso es parte de tratar de diluir la intensidad de la separación. Y es por eso que todas las defensas, incluida la proyección, toda la proyección del tiempo del espacio, está hecha para minimizar el miedo, minimizar la culpa, minimizar el caos sin dejarlo ir. Esa es una parte importante, sin dejarlo ir. Es una forma de esconder. Es como si el cosmos fue hecho como un lugar de escondite, un lugar en donde Jesús dice en las lecciones, un lugar en el cual Dios no pudiese entrar. El mundo fue hecho como un acto de agresión en un lugar en el cual Dios no pudiese entrar. Entonces el tiempo y el espacio son hechos por el ego como un escondite para esconderse de la luz. Porque la creencia en la separación, el ego hizo su propio Dios y ese Dios es uh, un dios castigador un Dios de retribución y es por eso que hay que esconderse, por eso es que hay toda una historia, el ego dice te tienes que esconder porque Dios te va a cegar y Dios te va a destruir Dios te va a destruir, va a destruir, va a destruir, va a destruir dice el ego, si vuelves a esa luz y de, es de nuevo por lo cual que probablemente una parábola que Jesús comentó más es la del hijo pródigo que aunque parece ser que derroches todo, derroches derrochas toda tu herencia en lo que la Biblia llama eh, una vida de despilfarro muchas veces hemos intentado eso hemos intentado eso incluso cuando pareces desperdiciar todo, no importa puedes regresar no hay penalidad no hay consecuencia de hecho lo opuesto del castigo o la destrucción es puro amor, tanto amor que Jesús dice, que en, el Jesús dice curso, en el curso que tú no puedes entender cuánto te ama tu padre. En este mundo tú no puedes entender cuánto te ama tu padre. El amor es tan intenso, es tan grandioso. Y empezamos a ver este esquema que, hay algo que lo está cubriendo. Entonces la luz está empujada fuera de la conciencia y la oscuridad también fue empujada fuera de la conciencia. Y luego Jesús dice que debajo de este mundo de percepción de aparentemente los cinco sentidos y el tiempo del espacio es lo que él llama hay un anillo de miedo. Y incluso los místicos y santos, los santos como San Juan de la Cruz, hablaban de ir bien profundo, bien profundo, bien profundo hacia la mente y luego llegar al miedo, un miedo muy intenso el cual San Juan de la Cruz lo llamaba eh, la noche oscura del alma. Los meditadores de vipassana a veces se juntan para comparar notas. ¿Cómo se está yendo en tu práctica de meditación? Hablábamos en Tailandia, vayamos a Tailandia y, y hablemos de esto. Y todos hablan acerca de una muralla de miedo, una muralla de miedo inesperada que, con la que se encuentran cuando van bien profundo en su mente. Y eso es el beneficio de una película como la que vamos a ver hoy. Es, esta película es Solaris y esta película es un mecanismo en el cual todos podemos ir hacia abajo juntos y enfrentar el miedo y atravesar el miedo hacia la luz. Y ese es el valor de esta película, es un recorrido hacia la mente, puedes sentirlo, la música, las escenas, todo acerca de ella está tan bien hecha que es como si estuvieses en Disneylandia y estás en una de esas esos juegos, pero en vez de ir hacia abajo en una montaña rusa, esto es como si fuese hacia abajo un túnel a través de la oscuridad hacia la luz. Y también lo que es hermoso acerca de esta película es que muchos de nosotros sabemos que tiene que haber una ley universal, que gobierna todo el tiempo del espacio y debería haber una ley universal en el cielo y que básicamente Dios extiende amor, el amor extiende. La ley universal que todos escuchamos es que básicamente que dar y recibir son lo mismo. La forma en que el curso de lo dice es, es todo lo que doy me lo doy a mí mismo. Entonces dar y recibir son lo mismo, no son diferentes. Cuando tú vas bien profundo, encuentras que la ley universal es que dar y recibir son lo mismo. Tú das amor para recibir el amor. Y creo que en la Biblia también, si lo miras en la Biblia, cómo dice esta, cómo la Biblia llama a esta ley universal, quizás ustedes saben esto, eh, sembrarás lo que cosechas that's, that's lo que sembrarás <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> hay una metáfora <risa> eh, de una granja para <risa> explicar la <risa> ley universal <risa> pero esta es la <risa> ley de la luz esta <risa> es la ley del amor Jesús lo habla en la lección número 50, el amor de Dios es mi sustento, básicamente está diciendo que el amor de Dios es el la única ley que hay. En la tierra estamos acostumbrados a muchas leyes diferentes y luego las personas tratan de quebrar las leyes, pero no es lindo que en realidad solo hay una ley y la ley es amor y parte de esa ley es como siembras así cosecharás, uh, for, as give, como I doy, doy recibo. Para uh, el ser humano, lo cual, cual es un constructo proyección o proyección guilt, una proyección de la culpa, esta ley no está en la conciencia. Uh, you know, Tú puedes imaginar ir y de hablar a alguien en el mundo de decir dar y recibir son lo mismo. Digamos que vas a alguien que es un comerciante de Bitcoin y le dices dar y recibir son lo mismo y te, ellos te dicen y, bueno no se acerca de eso yo quiero recibir <risa> mucho, mucha ganancia y, y la parte de dar, dar no sé voy a ver qué tan generoso soy en mi iglesia might, o really quería si soy muy generoso voy a dar solo 10% no está igualado como dar y recibir son lo mismo recibe, recibe recibe recibe recibe recibe tu salario recibe todo y Supongo que ciertas religiones tienen, eh, tienes que dar algo, creo que un 10%, pero la población general no está eh, dando así, eh, ellos mantienen más que lo que dan, más que el 90%. Pero la única ley que hay es la ley del amor, y es todo lo que doy me lo doy a mí mismo. Y... Esto es muy amenazador para el ego, porque el ego es la creencia en la carencia, el ego es la creencia en la escasez. El ego está diciendo, ja, ja, ja. no, dar y recibir no son lo mismo, ¿en qué universo tú estás hablando? Y Jesús está diciendo, bueno, de hecho, en el cielo aplica, y en la Tierra aplica, porque todo se encuentra en tu mente y las ideas no abandonan su fuente. Y puedes tratar de esconderte y pretender que no se encuentra allí, pero la ley universal sigue siendo esta hermosa ley de que todo lo que doy es el mismo quien me lo doy, y de ahí recibir son lo mismo. La ley universal no es cambiada por el tiempo y el espacio. Entonces se podría decir que Incluso cuando Jesús define a un maestro de Dios, tiene una forma muy interesante de definir a un maestro de Dios. Dice, un maestro de Dios ha visto intereses separados entre sí mismo y su hermano. No hay intereses separados. Wow. ¡Wow! ¡Eso es maravilloso! No hay intereses separados con mi hermano. Bueno, la única forma en que eso es puede ser verdad es verdad, si dar y recibir son lo mismo. Si todo lo que doy me lo doy a mí mismo, entonces siempre estoy recibiendo exactamente lo que doy en mente, no en términos de forma, porque Jesús dice, en este mundo, cuando tú compartes una posesión, divides su propiedad. Ahí escuchas esa palabra, dividir, eso es un eh, sentido de disminuir, y esto no tiene sentido para el ego. El ego no entiende que dar y recibir son lo mismo, no sabe que todo lo que doy me lo doy mismo. El ego dice claramente, si tienes cien, mil dólares y compartes esos mil dólares con un hermano o hermana, luego cada uno va a tener 500 entonces, al compartir, tienes menos, y luego si lo compartes con tres personas, o cinco personas, o veinte personas, el porcentaje disminuye. Tienes menos, menos, menos, menos, menos. Y puedes ver desde el sistema de creencias del ego de escasez, solo hay un tanto que existe, y si tú lo compartes, tienes menos de ello. A uno de ustedes pueden recordar la película Hermano Sol, Hermano Luna, en donde San Francisco deja a su familia adinerada y eh, se saca las sandalias y empieza a caminar y empieza a mendigar por comida. Y a una de las personas en Assisi se la tiraban, le tiraban la comida como, oh, no, no, no, tenemos un mendigo. Y su padre está al iba también y él se va y ahora está mendigando comida. Tírasela. Tírenle la comida. Cuando se van y él y sus hermanos empiezan a ayudar en los campos y todo, hay una escena en donde tienen un poco de pan. Y los monjes, están todos allí, San Francisco y los monjes. Y uno de las personas que está trabajando en el campo quiere darle a los monjes un poco de pan. Y otro estaba tan enojado. Y le dice, pero si nosotros le damos a ellos la comida, entonces nosotros vamos a tener menos. Vamos a tener menos pan si le damos de, eh, damos de comer a los monjes. Y, pero otro le decía, pero ellos tienen menos que nosotros. Y ellos decían, esos son los hijos de los que son los dueños de la tierra. Estos son personas ricas. Eh, no puedes compartir nada con ellos. Son monjes, dicen que son monjes, pero tienen familia. Entonces todo esto de la escasez va tan profundo que la ley de este mundo es oferta y demanda y, ganar y ganancia y pérdida. Y todo lo de este mundo está basado en creencias falsas de escasez. Básicamente que hay recursos limitados, hay tiempo limitado, hay riquezas limitadas y todo es limitado. Y entonces, y yes, luego, sí, la ley universal es todo the good lo que doy a esa misma a quien me lo doy. Y dar y recibir son lo mismo. Now, movie, Ahora, en esta película uh, hoy, George Clooney, su padre, yo estaba pensando, ¿dije el nombre correcto? Porque a, su padre uh, eh, era un anunciante uh, en televisión right y eh, estaba kind of, kind of se llamaba like Nick y son parecidos. Eso era en el momento George, en el que Nick George, era tan joven George como George. Y George Clooney, él interpreta Calvin, a Chris Calvin, a que es un psicólogo. Él va a ser llamado en una misión de emergencia para ir a este. Como, es como una estación espacial, bien, bien, bien, bien, bien lejos, que está cerca de. Es como un planeta que está emanando luz de él que se llama Solaris, y hay cosas muy extrañas que empiezan a suceder allí arriba, en la estación espacial, y están mandándolo como el último recurso, para tratar de rescatar los no saben qué está sucediendo con todo el equipo. Eventualmente pierden contacto con ellos, tienen la última transmisión y básicamente están mandando a Chris Calvin, al psicólogo, para que vaya en una misión de rescate para tratar de rescatarlos. Eh, pero lo que es interesante para todos nosotros es que Solaris, este planeta que está emanando esta luz, es hermoso, es como una luz violeta, plateada, hermosa. Solaris está representado en esta película como, como esta ley divina de amor. Y si dar y recibir son lo mismo, luego, ¿qué es lo que nos dice eso acerca del tiempo? ¿Qué es lo que nos dice acerca de causa y efecto? Es, debe ser que si dar y recibir son lo mismo, entonces debe ser que causa y efecto están juntos y no están separados. Entonces, no, tú no tienes que dar y luego esperar a ver si regresa. Es simultáneo. Es la ley divina. Es como funciona. Ahora, me encanta esta película porque cuando yo la vi por primera vez, tuve este gran entendimiento en mi mente pensando, wow, eso empezaría a explicar las cosas extrañas que están sucediendo en la estación espacial, porque... En la estación espacial, los astronautas que se encuentran en la estación espacial, hay cosas extrañas que les están sucediendo. A la noche, cuando duermen y sueñan, si están soñando acerca de un hijo que tuvieron, o una mujer, o alguien, un hermano, alguien que tuvieron en su vida y están soñando de ellos, la ley del mundo dirían bueno, esos son sueños que sueñas en la noche, pero no son sueños acerca de personas verdaderas, reales, o personas que están físicamente presentes, están solo en el sueño. Pero en Solaris, dado que dar y recibir son lo mismo, y dado que la mente es singular y es unificada, y no es la forma en la que parece ser en el mundo proyectado del tiempo lineal, del tiempo del espacio. Cuando las personas piensan y sueñan de las personas, aparecen en su estación espacial. Entonces, um, entonces, para mí esto fue algo que reflejaba, como por ejemplo, si alguien en la tierra, alguien que conoces, un relativo, alguien que nada más, si ellos mueren. Luego, generalmente hablando, excepto por Jesús y su resucitación de los muertos, pero generalmente hablando, muerto significa ido. Jesús trae excepciones, pero recuerda que él está operando a través de la ley divina, entonces muerto no significaba ido. Lázaro parecía haber morido y estaba ahí apestando, estaba con toda su ropa muerto, pero él no se había ido porque él se levantó, porque, se levantó porque Jesús dijo, Lázaro, levántate. En esta película lo que vemos es que Chris Kelvin es un psicólogo y vamos a encontrar que su mujer, Ria, se había suicidado y él va en esta misión a Solaris y luego estas cosas extrañas empiezan a sucederle, eh, como le están sucediendo a todos en la estación espacial. Básicamente, estos personajes siguen siendo parte de la conciencia, pero cuanto más te acercas a la luz de Solaris, todo se encuentra presente. No es como si las cosas estuviesen esparcidas y diluidas en el tiempo lineal empieza a traer todo lo que tú piensas a la conciencia y puedes ayudar como eso ayudaría a tu entrenamiento mental imagina si todo lo que tú piensas se encuentra en tu cara tenemos muchas películas geniales en nuestra colección de películas y sí una de las que me gusta es la de Sharon Stone y Samuel Jackson Where they go en donde ellos van debajo del agua spheres, y luego sus miedos inconscientes squid, eh, ellos sueñan con un monstruo they, gigante whatever. todo It, lo que sueñan es algo que viene debajo hacia el océano, en sus pe pensamientos se empiezan a manifestar porque dar y recibir lo mismo. Y esto es lo mismo, excepto que algo viene hacia el agua, ahora está sucediendo en una estación espacial justo al lado de Solaris. Entonces los pensamientos se manifiestan. ¿Cómo? Entonces puedes ver cómo eso eh, aceleraría tu entrenamiento mental. Si todos tus miedos y todas tus dudas y todos tus pensamientos se manifestasen Or inmediatamente o, de, de, o con gran proximidad of, tú serías más consciente de lo que and, and tendrías que liberar y perdonar en vez last time time de esparcirlo like a través de muchas vidas el tiempo es factor. como un factor que diluye so so who, entonces yo you know, conozco personas que dicen es parte de su camino espiritual ya sea with, con with, psicodélicos with o ayahuasca o incluso si van a regresiones de vidas pasadas y empiezan a ganar memorias de todas estas vidas que habían sido empujadas por la conciencia, esto les empieza a traer los miedos y las dudas. Eso es lo que hace la astrología, es lo que hace la numerología. Hay muchas cosas que son de ayuda para que te den un contexto más amplio que la percepción tan estrecha del ser humano de entre nacimiento y muerte. Eso es lo que hace la astrología, básicamente dice, bueno, tú eres de este signo. Y tienes la, tu luna aquí y todas estas cosas. Y estas son las cosas que tú has elegido incluso antes de venir. Eh, tu vida fue planeada las cosas con las que lidiarías, los problemas con los que lidiarías. Entonces es por eso que las personas eh, encuentran que la astrología es de mucha ayuda porque les da pistas. Pero las pistas es una cosa. Tenerlo enfrente de tu cara es otra cosa. Es, cosa. es una cosa tener años y años de relaciones de vidas pasadas y tú tomas notas. Ah, oh, ok, estoy empezando a conectar los puntos. ¡Pum! Esto es la ley divina. Dar y recibir son los mismo entonces está ahí en tu cara y luego ahí realmente aceleras tu proceso de perdón porque tú no estás teniendo este inconsciente, esta negación ese es el problema el sueño que sueñas en secreto la parte inconsciente es la parte que está fuera de la conciencia entonces eso es lo que está dictando tus experiencias en la superficie de la conciencia y sin embargo eso es porque las, por la las razones por las cuales las personas están por las cosas que le suceden because como una persona, porque están percibiendo subject, si a sí mismos con el sujeto, y hay muchas cosas objetivas a las cuales están uh, sujetas, it's, it's porque difficult. es muy difícil. Pero con Solaris esto va a ser un muy buen viaje para todos nosotros, porque vamos a estar allí con Chris Calvin, y vamos a empezar a ver cómo él enfrenta las cosas que... Él, tiene, él ha empujado fuera Entonces la conciencia es que y es grandioso que eres un psicólogo porque en vez de completamente flipear, él está aterrorizado. <risa> El psicólogo Chris, es Chris, somos Cristo. Es las primeras letras del nombre de S Baba que a r So basically, y okay, <risa> esto es de lo que <risa> se trata este viaje. Y, y yo, yo recuerdo que vi, porque pensé, la primera vez que lo vi pensé, wow, esto es maravilloso, porque end, al final... Vemos que Chris tiene que enfrentar su miedo a la luz, incluso al principio de las personas en la estación espacial no saben lo que está sucediendo, pero tienen que enfrentar lo que está enfrente de ellos. Y sense, en cierto I sentido pienso que eso está diciendo es que tienes que enfrentarlo y luego tienes que liberarlo y entregarte la luz. Yeah. Y esto es lo que significa esta Solaris película. Solaris, Solaris significa uh, of, del, of sun, del sol. Literally. Literalmente. And, um, y yo estaba diciendo before, al grupo antes uh, que an Solaris, an Solaris es un nombre muy interesante de bebé, porque es un nombre de bebés que no uh, tiene género. A male, no es femenino, femenino o name. masculino. It's, it's es un nombre sin un género. And, y and light y light is. Is. eso es la luz. That's what the eso is. es el espíritu. El no espíritu no el tiene espíritu género. El espíritu es pura luz. ¿Qué, ¿Qué es lo que, que estábamos leyendo esta uh, mañana, Baba yo? El espíritu está en un estado de gracia por siempre. Tu realidad es solo espíritu. Por lo tanto, tú estás en un estado de gracia por siempre. Y, y, we're Solaris, y luego estamos mirando Solaris, lo cual is, es, is. la luz es, it's, literalmente. Es el miedo a la realidad. Como un ser humano around hay un miedo a la escasez, recursos, around body, eh, que se lastime el cuerpo, the, el, the proteger el cuerpo en el futuro. Um, hay mecanismos de defensa de psicológicos que están protegiendo al ser de y luego se nos dice por Jesús que la realidad no es nada como nada de lo que estamos percibiendo. Incluso el mundo real, el cual es el sueño feliz, no es nada como el mundo que el, el mundo real es un Mundo de felicidad, de luz y de amor. Entonces Solaris nos empieza a ayudar a ver que, wow, pienso que tengo miedo a todos estos resultados en forma en este mundo, pero de hecho solo tengo miedo a la luz. ¿Y qué es eso más que la realidad? ¿No es eso interesante? Que hay un miedo a la realidad. Eso es lo que estamos lidiando cada momento aparente de cada día estamos lidiando con un miedo a la realidad y eso está siendo simbolizado en esta película realmente lo puedes sentir con Chris Calvin con este psicólogo como dije él no flipea completamente pero está mortificado y él tiene que realmente enfrentar el miedo, eso es lo que los psicólogos suponen que tienen que hacer, enfrentar el miedo, ayudar a las personas a enfrentar sus miedos, y ahora es como, wow, este, hay un miedo mayor, se llama la luz, y eso es realmente con lo que estamos lidiando ayuda a recordarnos de eso. Así que probablemente me voy a adentrar de momento a momento en esta película y creo que todos vamos a tener una discusión muy buena luego de esta película porque es un gran recorrido. Creo que tú, al final de esta película, tú te vas a sentir diferente. Tú, de hecho, vas a experimentarte a ti mismo y al mundo de una forma diferente. Es por eso que estaba diciendo, si tú, tú tuvieses un último pedido en una isla desierta, esta es tu película. Es eh, como limpiemos ese miedo inconsciente y vayamos hacia la luz. No, no más muerte, va, va, va, atravesemos la muerte, atravesemos la creencia en la muerte, movámonos mu mu mu y trascendamos el miedo a la luz y eso es lo que se trata esta película. Así que disfruta de la película y me voy a adentrar de momento a momento, momento eh, para unirme a, a ti, deep dive. en esta we'll e inmersión. Together. Vamos so a ir juntos, así que gracias.